¿Habrán escuchado hablar de la ley de Ohm? ¿Habrán escuchado hablar de la ley de Ohm? ¿En qué consiste esta ley? La ley consiste en la relación matemática que tenemos entre la tensión, la corriente y la resistencia en un circuito eléctrico. Estas tres unidades básicas son las que me permiten hacer todos los cálculos de un circuito eléctrico de corriente continua. Una vez que conocemos estos tres valores, la tensión, que se mide en volt, la corriente, que se mide en amper y la resistencia, que se mide en ohm, podemos llegar a realizar todos los cálculos para interpretar qué es lo que pasa en un circuito eléctrico. La corriente circula por el circuito. La tensión se aplica al circuito y la resistencia se opone a la circulación de corriente en el circuito. Esta ley nos dice que la corriente es proporcional en forma directa con la tensión e inversa con respecto a la resistencia. ¿Qué quiere decir esto? La corriente va a subir cuanto más grande sea la tensión en el circuito eléctrico y la corriente va a bajar cuanto más alta sea la resistencia en este circuito eléctrico. Acá tenemos la típica fórmula con la que se explica la ley de Ohm. Tapamos lo que queremos averiguar. Por ejemplo, si tapamos la E, nos queda la fórmula I por R. Si tapamos la I, nos queda E sobre R. Si tapamos R, nos queda E sobre I. De esta manera tenemos un método memopráctico para poder hacer el cálculo de cualquiera de los tres valores que tengamos en la ley de Ohm por ejemplo si tenemos una tensión de una batería como puede ser la batería de un auto y le conectamos una lámpara que va a ser la resistencia vamos a ver que cuando cerramos el circuito circula un valor de corriente determinado este valor va a estar dado por la cantidad de tensión que yo le aplique y la resistencia que yo le conecte o sea si necesitamos una lámpara que ilumine mucho para que ilumine mucho necesitamos que la corriente sea elevada para que esta corriente sea la que hace encender con mayor luminosidad a la lámpara si tenemos el caso contrario una lámpara que tiene que iluminar poco la corriente que tiene que circular va a ser mucho menor por ejemplo si tenemos en nuestra casa un montón de lámparas encendidas vamos a ver que si no cuidamos la electricidad a fin de mes nos va a venir una factura más abultada que si la cuidamos ¿por qué pasa esto? porque nosotros estamos conectando un montón de cargas, un montón de resistencias pero las resistencias van a estar conectadas de una manera que el valor total de esa resistencia va a ser muy bajo o sea, yo voy a necesitar mucha corriente para que esa corriente haga su trabajo en cada uno de los elementos que yo conecto en la casa. Por ejemplo, heladera, las lámparas, un horno microonda, todo lo que sea eléctrico que yo pueda llegar a, a tener como consumidor en una casa. Pero cuidado, no vamos a poder aplicar esta ley directamente sobre los elementos de la casa porque estamos trabajando con una tensión de corriente alterna. Si bien tiene un grado de relación, no es exactamente el mismo valor porque tenemos que tener en cuenta muchos otros factores que ya no son las unidades básicas que estamos mencionando. Espero que les haya quedado claro el concepto. Si les gustó el video, denme un like, suscríbanse y activen la campanita para que les llegue la notificación de los nuevos contenidos. Nos vemos en el próximo.